¿Quieres salir en el vídeo o qué? <risa> Hola, muy buenas Hola. Hace Hace un mes, más o menos puse el vídeo de, de la ruedecica de cómo me ponía el tubular y lo bueno que era el tubular Bueno, pues hoy el tubular a tomar por el saco Adiós. ¿Hola? No, sí, pero sin es problema. Nada, estos sonidos aceptosos sí. y yo me volveré tranquilamente para allá. Pues dos años que llevaba sin pinchar, dos años y hoy ¡pum! En el vídeo del otro día dije que no le metía líquido tubeless porque no sabía cuándo iba a estrenar las ruedas. Ahora sería el momento de meterle líquido tubeless, pero como no sé cuándo voy a estrenar las ruedas, me voy a esperar un poco y ya en cualquier momento se lo puedo meter una vez montado el tubular. Y claro, pues va sin el líquido ahí dentro y un pinchadico pequeñajo y el aire a tomar por saco. Eh, tenía dos cámaras, dos tubulares de repuesto Uno en el sillín y otro en la bolsica esa del medio Y he ido a poner uno y pinchado Y he ido a poner el otro y pinchado también Llevaba pues eso, los tres años, cuatro Con los repuestos ahí sin utilizar Pues al palco eh, El otro día Zugasti, bueno Zugasti está dando por saco con el tema de los seguros de la bici De asistencia en viaje y demás Y bebiendo con ganas, eh, bebiendo con set además de asegurarnos dispositivos como el Garmin, como la GoPro, como la bicicleta y nos vienen a buscar en caso de quedarnos tirados han sacado un producto que se llama Zurich Klink Vida y cuál es la particularidad de este seguro de vida, premia la salud entonces me pareció buena idea y fui a preguntar el otro día y de cara al año 2021 me voy a hacer seguro de asistencia en carretera porque ahora me viene a buscar la mujer y, y bueno, no creo que le haga mucha gracia Así que para el año que viene, seguro de asistencia en carretera Para que no me vuelva a pasar esto Ay, cielo santo En casa del herrero, sartén de palo Le va a hacer una gracia que va qué Qué gracia le va a hacer Ya, ya. Bueno, Inmaculada, ¿qué cuéntales a los follos? Pues. ¿Qué piensas de que me hayas tenido que venir a buscar? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pienso? Sí. Que estábamos en casa. Sí. Domingo. Ya. Recién levantados. Sí. En pijama. Vale. Y venga, coja el coche. Que he roto la rueda. Pero son cosas que pasan. O sea, esto entra en el contrato. Para lo bueno o para lo malo, dijeron, ¿no? Sí. Para lo bueno o para lo malo. Esto también es lo malo. Uh -huh. Bueno, diles a los alfollajos. Despide el vídeo tú. Ala. Hasta luego. Y... Una, dos. A ver, a ver, a ver si bajo. ¡Oh!